Coderno Pitágoras, resumen semanal de esta tercera semana de Coderno y de estado de alarma segundo round Vamos a hablar hoy de cómo está la curva, que hay datos positivos dentro de, de estos datos críticos que estamos viviendo Y vamos a hacer también una pequeña predicción a ver cómo está bajando esta curva, que esa es la buena noticia Y cómo estaremos aproximadamente en las siguientes semanas Si seguimos con las restricciones ya digo, no se puede hacer ninguna predicción estadística sin cambiamos las restricciones. Por tanto, vamos a establecer que si mantenemos las restricciones actuales, que ya tienen sus efectos, vamos a ver cómo evolucionaría eh, esta curva. Lo primero de todo, vamos a ver cómo está la curva, pero primero también vamos a hablar de la segunda ola o la tercera ola, que le llamamos en estadística, al menos yo le llamo así tercera ola, y la, lo vamos a demostrar según las definiciones: que es una ola. Entonces dices, pues es una cantidad de agua que se curva. No, no, una ola para matemáticas. Para un matemático es un cambio de tendencia desde algo que va bajando hasta algo que vuelve a subir Cuando hay un mínimo relativo o cuando algo está estable y empieza a subir ¿vale? Pues estamos en la tercera subida Vamos a decir que ha habido ya tres cambios de tendencia muy claras en este sentido Lo voy a demostrar con un grafiquito de la primera derivada o la velocidad de la curva Lo vais a ver es un poco raro porque ya digo es el porcentaje de velocidad, el porcentaje de crecimiento La tasa de incremento, ¿vale? Que se llama en economía, en cada área Pero esto es la primera derivada de la curva, ¿vale? ¿Cuál es la tendencia de la curva? Pues bien, tuvimos en la primera ola Ya la, la tenemos muy vista Además una escala diferente ya he dicho Vamos a ponernos en el 1 de julio el 1 de julio empezó a subir datos Pero hasta la primera semana El 7 de julio, 8 de julio Eran datos que todavía no podemos decir De forma significativa, que es la palabra que es estadística se usa para decir si es de verdad O no suficiente para decirlo Bueno, pues en la primera semana todavía no era suficiente Y a partir del 7, 8, 9 de julio eh, Sí que eh, era oficial Teníamos una segunda ola Aquí veis cómo evolucionó esa segunda ola En cuestión de incremento diario ¿eh? Estamos viendo ahí cómo empezó a subir rápidamente El final de julio eh, La subida no era exponencial Ya sabéis, si, si fuese exponencial Esto debería ser todo el rato exponencial Una curva y yepa, para arriba pero esto no era exponencial, tenemos ahí como, parece una montaña de verdad. Y el pico máximo de esa segunda ola se alcanzó cerca del 1 de octubre. Pico máximo de esa segunda ola, cuando el incremento se queda a cero, es decir, coge una cima en la montaña y empieza a bajar. Por tanto, la derivada es negativa, empieza a bajar. Pero tuvimos solamente 10 días, 13 días de un descenso de esa segunda ola. ¿Por qué? ...porque se solapó con esta tercera ola... ...por tanto, es oficial aquí... ...según estadísticas... ...según eh, la palabra significativo... ...es significativamente mm, oficial... ...que hay tercera ola... ...a partir de mitad de octubre... ...vamos a decir 15-17 de octubre... ...una tercera ola... ...que sí que venía de Europa... ...no como esta segunda ola que ha sido... ...Made in Spain... ...Marca de España solamente ha pasado aquí... ...el motivo ya os lo dejo a cada uno... ...que saque sus conclusiones... ...pero eh, la tercera ola sí que ahora es oficial... Pero fijaros qué cortita es, es más dura que la segunda. Esto ya digo es la derivada, no os confundáis. Ahora veremos la, la montaña de los casos que tenemos diariamente. Vemos aquí que vale, eh, empezó a subir, empezó a subir y no es exponencial tampoco, porque si no iría hasta arriba. Empezó a bajar esa derivada y aquí estamos en el pico máximo. Esta semana hemos pasado el pico máximo de esta tercera ola, ¿vale? Siempre esto se estudia cuando hay unas restricciones comunes. En cuanto cambia las restricciones Pues no vale de nada decir que hay un pico máximo Porque habrá otra ola, ¿vale? Las olas van con, con las restricciones que hay Política, por eso la política es tan importante Ahora que se haga de forma seria Y basada en la ciencia No en, en intuiciones Y en yo estoy muy bien Vamos todos hacia adelante Bueno, para esto traigo un experimento Que esto se está poniendo muy de moda en televisión Hoy por cierto he salido en Lía Lapardo No me ha dado tiempo a hacerlo, así que os lo hago aquí Para, para las redes Bueno esto es un vaso de agua, muy pequeño. El agua es translúcida. Dicen que eso es insabora no es correcto. Pero bueno, vamos a decir que sí que es translúcida, sí que es. Y vamos a empezar a contagiar, ¿vale? Con lo que estábamos en julio. Vamos a ponerle una gotita de café. Y sigue siendo prácticamente translúcida. Empezamos a echar más gotas Más gota, más, gotas, más, gotas, más gotas, Y sigue siendo un agua translúcida. Y hay unos ciertos contagios, hay un, unos cuantos brotes. Pero no es suficiente para que sea... Un agua o una, un líquido opaco Que es cuando podemos decir que hay una ola Vale Si echamos más y más café Al final se convertiría en un líquido opaco Como ahora, ya no me veis por aquí Voy a echar todo Ya no lo, no lo voy a beber Bueno, pues ahora Tendríamos una segunda ola oficial Ya el líquido es opaco, ya digo No se ve la frente y mira que tengo frente vale Bueno, pues ¿Qué pasa ahora? Que tenemos una segunda y una tercera ola como, como estas, donde hay muchos contagios a nivel poblacional y ahora tenemos que meter unas restricciones constantes para desacelerar la curva, doblegarla, llegar al pico máximo que estamos ahora y ahora bajar, ¿vale? Pues esto es lo que tenemos ahora, esta curva tenemos ahora. Estamos aquí, la curva azul es la, la real y la roja es la predictiva. Si ¿Sí me atrevo a hacer una predicción... Porque ya tenemos unas condiciones de restricciones constantes durante un tiempo Para evaluar si son efectivas o no Que sí que están siendo efectivas, como estáis viendo Y vamos a establecer si se mantienen las restricciones Esto solo vale si se mantienen Repito otra vez, por si no nos queda claro Y vemos esa desescalada sería a esta velocidad Según lo que estamos viviendo ahora Ya digo, esto no es predecir como una bola de cristal ¿eh? Esto son es estadísticas, Esto se parece más a lo que hacen los hombres desde el tiempo esto como ser el bracero aquí Como veis aquí en la curva Bueno, es lo que hacen los lo que estudian el clima Que el clima, aunque sea caótico Hay ciertas tendencias y hay movimientos Que se pueden predecir, pues esto es lo que hacemos también Esto es un modelo econométrico Que oye, lo explicaré otro día pero Porque vamos a hablar de predicciones más veces Pero sí que estamos decreciendo ahora ya Y decreceremos así Bueno, repito, 1 de julio Estamos por aquí, empezó a subir como veis aquí Segunda ola, pico máximo Por principios de octubre empezó a bajar hay una, una duda pequeña un pico ese curioso y aquí tercera ola oficialmente final de me, mitad de octubre finales de octubre tercera ola la europea se ha colapsado se ha perdón solapado con la segunda ola colapsado es el sistema sanitario como está ahora eso es otro tema bueno entonces creció aquí como veis crece una barbaridad pero muy poco tiempo ha sido lo que no queríamos que ocurriese una, un aumento muy repentino, que eso provoca que se colapse el sistema sanitario. ¿Os acordáis de la famosa eh, bajemos la curva, aplanemos la curva? Esto que había antes, pues esto es lo que ahora debería haber ocurrido con un poco más de antelación, porque esta, esta ola sí que era predecible, la de julio era más difícil de predecir, de hecho nadie la predijo. Habrá un estadístico por ahí eh, en Singapur que dije, yo, Yo lo dije, bueno. Pues ese señor a lo mejor sí, pero en general los modelos no, no podían decir este tipo de cosas vale Pero la de la estacional, la que se esperaba, la que iba a, a solaparse también con la de la gripe Con la con las enfermedades con síntomas parecidos, los resfriados, los constipados, la gripe y este tipo de cosas Pues sí que era más predecible Bueno, tenemos entonces el pico máximo, con buenas noticias esta semana Y también buenas noticias que vamos a bajar Si seguimos con las restricciones, escúchame de verdad, por favor, que algún político esté escuchando esto mantenemos mantengamos las restricciones incluso si se le puede endurecer es el momento porque viene Navidad y vienen desesperaciones que, que ya se están notando en mucha gente y la vacuna eh, sí is coming pero todavía lento piano piano vale seamos prudentes que queremos que sea segura como todo y va a ser segura pero por eso tenemos que tener paciencia vale entonces va a decrecer y como vemos no decrece a la velocidad que nosotros nos gustaría he escuchado decir que en Navidades a lo mejor estaríamos en 25 esto es incidencia acumulada eh, estaríamos en 25 de incidencia acumulada Que si no se ve claramente 25 estaría aquí abajo Vamos, creo que la distancia es considerable Y la predicción no dice nada parecido A que estemos en 25 en navidades Estaremos cerca de 300 Aquí por ejemplo, habla de eh, 350, me he flipado un poco Porque esta predicción no es válida En, el largo, en el largo plazo, yo no puedo decir que va a pasar en marzo Pero sí que en, en esto corto plazo Podemos estudiar la tendencia Como veis aquí, más o menos hay una, una Tendencia uniforme Aquí ¿Vale? Y veremos que eso después se va Desacelerando Es una cosa curiosa que ha pasado ya en la primera ola Que no bajamos como nos gustaría No bajamos Como subimos, ¿vale? Y esto lo voy a hacer con otro experimento ya digo, Como esto está de moda y a mí esta cosa me gusta Bueno, me siento, me siento flippy eh, Otro vaso translúcido, qué es lo que queremos alcanzar ¿Cómo conseguimos que este vaso Que tenemos ahora, de las olas Se vuelva translúcido Otra vez, pues... Aguándolo, es decir En contacto con muchos sanos Muchos sanos y con recuperados Que haya mucha gente recuperándose Por eso es tan importante el trabajo de, del sistema sanitario Bueno, yo lo he hecho en un vaso como este Que no es demasiado grande yo le he hecho el café Y sigue siendo un café Opaco, un líquido esto ya no sé si es café o qué es Sigue siendo bastante opaco Vamos a echar esto en un vaso más grande A ver si voy a desbordar Más cantidad Veis aquí, que sigue siendo opaco, pero un poquito menos Ya tiene un, tiene un color que empieza a verse a través Es decir, es un ejemplo, eh, muy chorra, pero creo que sirve para entender Que para hacer algo de translúcido a opaco es fácil, muy poco café Pero para hacerlo al revés, hay que hacerlo con mucha cantidad Por tanto, es más lenta la caída que la subida, que ha, ha sido más rápida Espero que se haya entendido y que tengamos esta curva como... Una referencia simplemente a nivel mental nos va a servir también mucho Para mantenernos con las restricciones Mantenernos prudentes y mm, haciendo las medidas de seguridad Ya sabéis, el DIMAMA ahora se está ampliando eh Distancia, sí, mascarilla, sí, lavado de manos, sí Ventilación, que esta es nueva que Ahora, ahora se está, está ahí viendo muchos estudios sobre la ventilación Y se está hablando también de las personas convivientes, solamente contacto con personas convivientes, le llaman el modo burbuja, ¿vale? Vamos a mantenernos un poco en modo burbuja estos meses que van a ser duros y todavía esto va para unas semanas y unos meses, ¿vale? Si yo hablase aquí de esta, este decrecimiento, seguimos así hasta febrero, marzo, digamos que ya cuando entre la primavera, veríamos datos ya mucho más positivos y posiblemente el fin de esta asquerosa pandemia. Bueno. Esto es todo. Mañana más, el lunes, hablaremos ya de comunidades concretas. Ponedme en los comentarios si, si os gustaría os gustaría hablar de algún país concreto. Habéis dicho, tengo pendiente México, Colombia, que es lo que me, me habéis comentado. Comunidades autónomas también me podéis decir, quiero esta Murcia, la voy a hablar porque es la mía. Y ahora la, la promoción. Quiero hacer promoción de dos cosas. Una, este libro. Una selva de sinapsis. Lo que escondes en tu cerebro. Aún no me lo he leído entero, pero sí me he leído Un capítulo que me tocaba la fibra Por alusiones, bueno, Ignacio Crespo Que es un máquina Autor del blog es el Stendhal y de muchas cosas más ¿eh? Es un, yo le llamo la voz de la radio Porque tiene una voz y aparte Trabaja, trabaja en muchísimos programas de radio Me gusta mucho que tiene el médico Y tiene letra de médico, mira aquí dice Espero que te guste el libro, pero aunque no fuera así Sé que el último capítulo, que es el que me he leído Te encantará, ya verás por qué Ya lo sé un abrazo Santi, espero verte pronto y que podamos compartir esta profesión divulgadora durante mucho, mucho tiempo. No me ha dicho nada el infinito y más allá, pero me dice, viva la radio, ¿eh? viva la radio y viva las mates. Bueno, el último capítulo más que nada habla de fractales y concretamente del caos, que es muy bonito. Mira, esto es la parte de, de mi DFM. Ahí los atractores de Loren. La teoría del caos. Yo siempre he dicho que esto a lo mejor es lo que tiene en la cabeza Donald Trump. Pero si lo veis aquí, me parece un poco Donald Trump. Bueno, humor humo matemático. Y lo recomiendo mucho, ya digo, este libro, Una selva de sinapsis. Recomendaré algunas cosas, no solamente aquí hablar de, de la pandemia, durante estos días. Y también deciros que he creado un tipi. Un tipi es para apoyar este proyecto que, que tenemos en, en común todos. Es decir, que si quieres apoyar el canal, que hagamos vídeos de estos podéis invitarme a un café, a una pizza a una croqueta, lo que queráis, le he puesto aquí en tipi.es barra cc esto tiene que llegar algún día un poco pediros algo a, a cambio de, de tanta curva que me estoy poniendo ya bueno, claro, si me como más pizza mañana más o menos por menos